Marzipano es un visor de fotografías esféricas que nos permite realizar tours virtuales. En este episodio lo evaluaré y calificaré, y si se quedan hasta el final les revelaré la calificación que le doy. ¿Será que Marzipano llegó para arrasar con Panotour? <ríe> Quédate en el episodio número 52 de TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica que empieza ya. Soy Mario Carvajal y estoy por estos días dedicado a encontrar el reemplazo del programa Pano Tour que me sirvió durante años para crear las visitas virtuales 360. Tengo un listado de opciones, tanto de plataformas online como de programas de escritorio que quiero evaluar, así que eh, realicé una matriz que expliqué en el episodio anterior y que me permitirá ser objetivo en la evaluación. Empiezo esta serie de episodios con Marzipano, una muy interesante solución para crear tours virtuales de código abierto. Aquí viene lo bueno, lo malo y lo feo de marzipano. Empecemos hablando de las cosas buenas de Marzipuano, y aquí no dudaría en decir que lo más interesante es que es un visor de código abierto. Esto significa que en primer lugar no tiene costo, pero más allá del tema precio, implica que podría ser un proyecto muy robusto a futuro si se involucra la suficiente cantidad de programadores. Los programas de código abierto han demostrado tener mucho éxito. Por ejemplo, la plataforma de creación de sitios web llamada WordPress es un claro ejemplo de lo que digo. Así que aplaudo la iniciativa de Marcipano. es un gran aporte para la comunidad de panoramistas de todo el mundo. Además destaco, dentro de lo bueno, dos aspectos que me gustaron adicionales. Por un lado, el concepto interactivo de los hotspots. Me refiero a aspectos gráficos como este hotspot que al pasar el ratón por encima, nos muestra el nombre de la escena, o este otro que amplía la información de un hotspot, o este otro para ver una fotografía. Y mejor aún, este otro que integra muy bien un formulario HTML. Además, me parecen muy bien eh, logrados, muy finos. Y por otro lado, destaco que todo este diseño se basa en el estándar de HTML5 eh, y CSS. Puedo señalar, basado en la matriz de las cosas buenas que tiene Marzipano, estas. Que no deja rastro de marcas comerciales, como nos tienen acostumbrado la mayoría de programas y plataformas eh, de creación de tours virtuales. Eso me parece lógico y muy interesante en Marzipano. La versión VR funciona bastante bien. Marzipano, por otro lado, permite no solo fotografía 360 en tamaño normal, sino también en gigapixel o fotos de alta resolución, así como video 360. Por último, destacar que tiene una herramienta de creación de tours online tan sencilla como básica. <ríe> ¡Mira qué fácil! Sube tus fotos equi-rectangulares. Les puedes poner un nombre a cada una de las escenas, así como al proyecto. Puedes definir el comportamiento del ratón, modo drag, que es el estándar usado por Google Street View, o modo QTBR, que se comporta de forma contraria y que es como tradicionalmente se comporta el ratón en tours virtuales. Puedes definir si tendrá autorrotación o no, si deseas que se muestren los controles y el botón de pantalla completa. A cada escena puedes determinarle la vista inicial, la que más te guste, y vincular las escenas entre sí a través de hotspots que tienen una particularidad y es que les puedes definir la rotación. También puedes agregar hotspots con textos informativos. Y nada más. Entonces es muy sencilla porque en 5 minutos tienes un tour listo para descargar a tu disco duro y que podrás luego subir a tu hosting, siendo tú Tú sí, el fotógrafo, el dueño de los archivos, sin depender de nadie, sin haber pagado un solo peso y con una interfaz sencilla, bastante liviano y actualizado en tecnología. Pero como ves, muy limitado en las opciones desde esta herramienta de creación de Tours. No todo podría ser perfección en Marzipano. En mi concepto carece de funcionalidades importantes, como por ejemplo el soporte multidioma. Bueno, pero quiero aclarar algo, realmente mucho de lo que siento que le falta podría suplirse a través de programación web, machacándole código a lo bestia. Así que no perdamos de vista que estoy dando mi punto de vista, valga la redundancia, desde mi profesión de fotógrafo, fotógrafo, no programador. Entonces, digamos que no es posible tener ese multilinguaje desde la herramienta de creación de tours de Marzipano. Otro aspecto negativo que si bien tiene una herramienta muy sencilla e intuitiva, es demasiado básica. Todos esos bonitos hotspots no los puedo crear desde ahí, tendría que eh, hacerlos a punta de código. No encontré la posibilidad de usar vínculos profundos o deep linking, así que, si por ejemplo si tengo un tour virtual de 10 escenas y quisiera embeber una escena determinada dentro de un sitio web, me aparecería la primera escena, eh, la escena predeterminada. Hmm. Y para quienes trabajan en inmobiliarias, no la veo ya que un requisito constante de las constructoras es el uso de planos arquitectónicos, algo que no vi en Marzipano. Probablemente se pueda hacer, pero como dije antes, echando mano de código. Tampoco existe un banco de plantillas gráficas, quiero decir, que pueda fácilmente aplicar. Reitero, sí puedes crear la interfaz que quieras, pero sabiendo de código, de HTML, de CSS, de JavaScript podrías hacer lo que quisieras eh, como desarrollador, pero ¿como fotógrafo? Hmm. Así que si bien es cierto que tiene una interesante herramienta de creación de tours virtuales, esta se queda muy corta de alcance, por lo tanto, para realizar tours como los que ponen de ejemplo, se necesita de una curva de aprendizaje larga. Definitivamente, Marzipano no es un visor que esté orientado a fotógrafos y creadores de contenido. No, no lo creo. Hablemos de, ahora de lo feo. De las cosas feas, podría decirte que si utilizo la herramienta de creación de tours online, una vez cerrado el navegador, no podré realizar cambios posteriores. Es decir, no me permite guardar el proyecto o archivo que guarde la información de cómo construí ese tour y que me permita posteriormente editarlo. Mejor dicho, si después de exportado necesitas cambiar algo, el editor no te va a servir para nada. Te tocaría empezar de cero o modificar el código fuente, que es justamente la parte que no quiero hacer. Pero lo más feo que le encuentro a Marcipano es que no existe una previsión futura de contar con una aplicación de escritorio con interfaz amigable al fotógrafo para gestionar los tours virtuales. Mm. En conclusión, siento que Marzipano es una muy interesante iniciativa, que tiene unas bases importantes, pero que se queda corta por no contar con una interfaz gráfica de usuario. Así que la calificación que obtuvo según mi matriz… lo raja. Haciendo la ponderación y para que podamos comparar fácilmente con los siguientes programas y plataformas, la calificación de Marzipano es… 1.7. 1.7. Y saben, me da rabia que se raje porque proyectos así, de software abiertos, me encantaría verlos crecer en popularidad y potencia. Si eres usuario de Marzipano y crees que debería merecer más que ese infame 1,7 de calificación, estaré gustoso de escuchar tu argumento en los comentarios aquí abajo. Ahora, camaradas y parceros, ¿con cuál seguimos? ¿Cuál software o plataforma quisieras que analice en el siguiente episodio? La matriz y los resultados los dejo para descarga en el área de patronos de este canal. Gracias por ver este video y no te olvides que te veo en 5.